Vamos a arrancar nuestras entrevistas. Quiero saludar en esta mañana a don Hugo Siles, que está con nosotros, exministro de Autonomías, para hablar acerca de lo que está pasando en Santa Cruz. Don Hugo, un gusto saludarlo. Milton Guzmán, desde Estudios. Buenos días, Milton. Un placer estar en Avellana. Muchísimas gracias por haber aceptado esta invitación. Don Hugo, ¿cómo ha asumido usted este esta determinación, este fallo que ha definido la Sala Constitucional Tercera sobre la situación de eh, la gobernación del Departamento de Santa Cruz? Bueno, si bien el fallo le otorga la tutela a, las, a los asambleístas, a la Asamblea Legislativa Departamental sobre la aplicación del Estatuto Autonómico de Santa Cruz, si bien reconoce eh, que eh, en todo caso tenían razón al poder plantear y observar eh, el incumplimiento del Estatuto Autonómico en la suplencia gubernamental ante la ausencia temporal del gobernador Camacho. Eh, el fallo también deja eh, y traslada a la Asamblea una eh, decisión que finalmente debe haberse dirimido en esta instancia judicial todavía de que eh, es muy difícil que en la Asamblea Legislativa Departamental cuya correlación de fuerzas eh, de representación favorece al partido del gobernador Camacho, eh, se tenga una definición sobre la figura de la ausencia temporal. Eh, y si bien eh, el la sala constitucional ha, ha establecido de que debe elaborarse una ley, esta seguramente emanará de algún informe eh, de parte interesada, donde eh, mediante no sabemos cuál eh, instrumento eh, se establecerá cuál es el alcance que tiene la definición de la ausencia eh, temporal del gobernador o la ausencia del gobernador. En este caso, eh, no se resuelve eh, finalmente la figura de darle a Santa Cruz, departamento, una eh, correcta aplicación de la sustitución o la suplencia gubernamental eh, que debe en todo caso darse en estos casos cuando la autoridad está ajena o alejada de la posibilidad de ejercer sus funciones como corresponde. Eh, si uno eh, se remite al diccionario Milton, ausencia es que eh, no está presente en un lugar, una persona, eh, no existe en ese lugar, por lo tanto la ausencia eh, así definida debía ser parte del análisis minucioso que hubiera hecho esta sala constitucional pero vemos que se prolonga este vacío de poder y se traslada a la Asamblea Legislativa Departamental eh, cuyo, eh, cuya composición, como ya dije, eh, tiene una correlación de fuerzas favorable al partido del gobernador y no creo que eh, ese, esa, esa instancia eh, de la Asamblea Legislativa Departamental que tiene la directiva del partido del gobernador, eh, vaya a modificar en todo caso o alterar esto que han dicho siempre ellos, que el gobernador Camacho eh, no está ausente, está en una cárcel de máxima seguridad gobernando de manera normal y tranquila el departamento de Santa Cruz. Esto que parece realmente una... Eh, un extremo, porque no hay registro al, alguno, por, por lo menos eh, de, esta, de esta magnitud, que una autoridad electa, eh, una autoridad eh, en ejercicio, que no ha perdido el mandato, es cierto, pero que está en una cárcel de máxima seguridad a más de mil kilómetros de distancia eh, del lugar eh, donde reside el domicilio legal de la gobernación de Santa Cruz, y por supuesto que esto eh, no es normal y de ninguna manera eh, podría eh, admitirse que una autoridad ejerza la función ejecutiva de administración de un departamento tan complejo como el de Santa Cruz. Don Hugo, más allá de quién haya tenido <tose> la razón o quién eh, se declare victorioso, porque de ambas partes y ambas bancadas ya han salido manifestándose eh, victoriosos y que se habría dado la razón a una de ellas, tanto creemos como el movimiento al socialismo. Más allá de esto, esta determinación de la Sala Tercera, ¿habrá identificado la omisión de una tarea que debería haberla asumido ya antes la Asamblea Legislativa Departamental? Es que se traslada el problema... Milton, a la Asamblea Legislativa Departamental, eh, como usted lo ha dicho, más allá de cualquier interpretación jurídica que puedan hacer las partes, en este caso los asambleístas del Movimiento al Socialismo, sí, es cierto, en la Sala Constitucional les concede la tutela a la Asamblea Legislativa Departamental. Eh, más allá de esto, lo cierto es que eh, el problema subsiste, y este problema va a tener necesariamente que canalizarse a partir de una correlación de fuerzas que favorece a Creemos y favorece al partido del gobernador Camacho. Y esto eh, eh, tendrá seguramente un desenlace que eh, establecerá la definición interesada de qué es ausencia. Qué es ausencia para eh, la, la bancada de Creemos que es ausencia para la bancada del MAS. Agotada la discusión que se puede hacer en, en función de la elaboración de una ley, irán a votación. Y en la votación obviamente se impondrá, eh, creemos, con eh, una, una fuerza eh, de asambleístas eh, que eh, tiene ya eh, seguramente como se ha podido notar a favor de el partido del gobernador Camacho, y esto eh, prolongará el vacío de poder, porque van a definir que ausencia eh, temporal no es la que hoy tiene eh, el gobernador Camacho. Eh, ausencia temporal seguramente tiene que ver con viajes y, y con otros. Esto es lo que van a definir, y es realmente preocupante porque, Milton, estamos en presencia de un antecedente funesto, porque mañana en las asambleas y en los consejos se va a establecer qué es ausencia y qué no es ausencia. Lo que la población sabe en Santa Cruz y, y, y el razonamiento nos hace entender de que el gobernador Camacho está pues en una eh, ausente. Eh, eh, función de ejercicio público y de administración de los recursos públicos del departamento de Santa Cruz, porque está eh, a más de mil kilómetros de distancia. Ese es el razonamiento simple y sencillo que puede hacer el ciudadano. Eh, y, y lo que pasa es que en la bancada de Creemos, en el partido político del gobernador, han intentado eh, eh, confundir a la población de que eh, se estaría intentando despojar del cargo al gobernador Camacho. No hay pérdida de mandato, no, eh, no hay ninguna afectación a la votación del gobernador Camacho, de lo que se trata es de aplicar el Estatuto Autonómico Departamental, que dice claramente que ante ausencia temporal, suplencia gubernamental. Eso es lo que eh, no se ha podido definir porque lice, llanamente la gente de Creemos, el partido político del gobernador, tiene divergencias y tiene eh, una resistencia interna a que sea el vicegobernador Aguilera que asuma la suplencia gubernamental. Esta es, una, esto es una, una, una figura de divergencia y de contraposición política interna. Y por encima, eh, eh, eh, eh, lamentablemente, eh, eh, y, y por encima de estos temas, eh, que eh, en todo caso tienen que ver con lo político interno, partidario, eh, eh, eh, no puede estar eh, de ninguna manera, de ninguna manera esto supeditado al interés colectivo. La población en Santa Cruz finalmente necesita que desde la administración del nivel intermedio, desde la gobernación, se ejerza de manera responsable la administración de los recursos públicos. Esto es lo que no se entiende desde la parcialidad política de Creemos. Hay, una, hay un rechazo a que sea el vicegobernador Aguilera que supla eh, eh, temporalmente al gobernador Camacho. Esto está, está eh, muy claro y ha sido eh, manifiesto por parte de la gente de Creemos. Y, y esto eh, ha, ha generado esta resistencia, se ha tenido que ir a una acción de, de eh, acción de cumplimiento en la, en la justicia y la justicia de manera, yo diría, eh, casi de, de Poncio Pilatos, eh, se ha lavado las manos, ha trasladado esa decisión a la Asamblea Legislativa Departamental en un hecho de incluso no comprometer en la autonomía y tratar de que sea la asamblea la que ha elaborado el estatuto, la que defina, pero esto en definitiva traslada una decisión que debía haber tomado la justicia para dirimir este tema a un órgano de representación política donde la correlación de fuerzas finalmente va a definir esto de la ausencia del gobernador. Esto no es apelar a la institucionalidad democrática. Es, de, de alguna manera, eh, forzar que un tema eh, de responsabilidad pública se dirima a partir de la correlación de fuerzas. Y no creo que esté bien esta situación porque prolonga el vacío de poder en la gobernación de Santa Cruz. Claro, y dada esta correlación de fuerzas, don Hugo, lo que va a pasar es que se va a mantener como está en este momento. Santa Cruz gobernada por Luis Fernando Camacho desde Chonchocoro. Y enseguida quiero ir a los efectos que esto causa. Pero antes usted nos hablaba acerca de si existe algún precedente, no sé si, don Hugo, usted recuerda alguna situación, no sé si en el país o a nivel internacional, de que se vaya a gobernar un departamento o un país desde la cárcel, desde un penal de máxima seguridad, ¿existe algún precedente para que se haya dado esto? Porque, claro, si existe una ley de autonomías, establece que quien asume es el vicegobernador, que se supone es del mismo partido del gobernador y que deberían tener una relación estrecha y que no existiría ningún inconveniente, es como que cuando viaja el presidente Luis Arce quien asume es el vicepresidente David Choquehuanca imagínese que el, el presidente viaja no quiere que asuma a David Choquehuanca y él comience a gobernar desde otro país con una visita internacional por ejemplo, entonces, ¿existe algún precedente de este hecho eh, eh, que usted recuerde, don Hugo? No existe un, un, un antecedente eh, como el que hoy se presenta en Santa Cruz, si bien en el ámbito municipal, han habido eh, alcaldes eh, que han tenido detención preventiva y por un tiempo limitado han ejercido funciones desde un penal, obviamente que esta eh, figura en los municipios, al no tener la figura de un vicealcalde, eh, el consejo decide y obviamente ha habido... Una, una, una forma eh, no muy apropiada, adecuada, donde se ha ejercido eh, las funciones de eh, alcalde, pero estos han sido casos contados y muy cuestionados. No aplica este, esta, este antecedente como eh, una, una, una forma de comportamiento y de aplicación para estos casos. En el, en el ámbito del poder intermedio de las gobernaciones, no hay antecedente alguno donde un gobernador, desde un penal, encima de máxima seguridad y a mil kilómetros de distancia, ejerza sus funciones de manera normal. Eh, por supuesto, tampoco en el mundo eh, hemos, hemos buscado eh, eh, eh, alguna legislación comparada. De ninguna manera existe un antecedente donde una autoridad subnacional eh, o nacional ejerza funciones desde una cárcel. Eh, para eso precisamente la propia legislación, en este caso la básica institucional que es el Estatuto Autonómico de Santa Cruz, prevé la figura del vicegobernador. Cuando en Santa Cruz se configuró el Estatuto Autonómico, se incorporó la figura del vicegobernador como un apoyo, un soporte, eh, eh, eh, precisamente para que el Ejecutivo pudiera tener eh, en el desenlace de cualquier ausencia la suplencia del vicegobernador y no sea la Asamblea Legislativa Departamental cuya correlación de fuerzas podría ser adversa, que defina en todo caso la suplencia gubernamental con una asambleísta. Eh, precisamente Santa Cruz tomó previsiones en el sentido de fortalecer eh, el aparato del ejecutivo departamental con la figura del vicegobernador. Por eso es que eh, eh, la aplicación del estatuto autonómico tenía claridad en cuanto a que una ausencia temporal automáticamente activa la suplencia gubernamental. Además, ambas autoridades fueron elegidas en una sola plancha, no se trataba de una eh, figura extraña o de otro poder eh, autonómico departamental. En todo caso, el propio vicegobernador Aguilera eh, eh, es parte de la plancha del binomio que eligió mayoritariamente la población en Santa Cruz. Por eso es que se garantizaba mediante esta suplencia gubernamental y se garantiza, así como Santa Cruz y Pando tienen esta misma figura, eh, que eh, un miembro del Ejecutivo sustituya, eh, en este caso, al gobernador en ausencia. Eh, eh, el, el diccionario dice que ausencia es eh, eh, que una persona no se encuentra en el lugar, no existe en el lugar. El gobernador Camacho no está en Santa Cruz, está a más de mil kilómetros de distancia, por lo tanto se activa esto de la ausencia temporal. Pero eh, esto va, va más allá de esta explicación eh, jurídica o de aplicación del estatuto, cuando ya hay parte interesada eh, al interior de, creemos, de resistencia al vicegobernador Aguilera, y por eso se lleva adelante esta, esta forma de continuar y prolongar el vacío de poder. Hay un vacío de poder en la gobernación de Santa Cruz lo que implica necesariamente un, una discrecionalidad en el manejo, en la conducción eh, eh, eh, y en la administración de los recursos públicos, eh, que son de todos los ciudadanos. Por eso es que lo que debía haber sido eh, algo tan simple de aplicación y de activación del estatuto lo han llevado eh, lamentablemente a la justicia y la justicia eh, no ha dirimido y no ha resuelto trasladándole la responsabilidad a la Asamblea en, cu en, en cuyo seno, eh, finalmente, como es un órgano de representación política, va a primar eh, la correlación de fuerzas a favor de, creemos, y del gobernador Camacho, lo cual en los hechos va a eh, convertir eh, esta prolongación de vacío de poder en un hecho eh, inédito, en la, en la historia, por lo menos, eh, constitucional del país, porque un gobernador eh, del departamento más extenso y de mayor población va a eh, pretender gobernar y administrar los recursos públicos en las condiciones de absoluta, pero absoluta eh, discrecionalidad, alejamiento eh, y todo lo que significa estar privado de libertad a más de mil kilómetros de distancia, algo que seguramente tendrá efectos en la calidad de la administración, de la gestión, porque es muy difícil en un departamento en el cual hay obligaciones con respecto a la prestación de servicios eh, públicos o, en todo caso, de, infra de infraestructuras, los embates climáticos, eh, los efectos de eh, la salud en cuanto a, a, a las pandemias, todo lo que significa la complejidad de administración de un departamento, eh, necesariamente reclaman la figura decisional ejecutiva de su máxima autoridad. Al estar este, este privado de libertad, ausente, no tener horarios, eh, para disponibilidad inmediata en la toma de decisiones, implica necesariamente una baja eh, y un deterioro en la calidad de la administración. Esto lo puede entender cualquier persona en el razonamiento que uno haga, eh, que precisamente eh, existe la necesidad de establecer de manera inmediata la suplencia gubernamental para que estos, estos eh, pormenores que tiene que ver eh, eh, eh, la propia hermenéutica de la administración pública, pues eh, sean saldados y sean superados a partir del de ejercicio de la suplencia gubernamental. Claro, ya hablando acerca de los efectos que genera este vacío de poder al cual hace referencia a Don Hugo, podemos mencionar por ejemplo la situación de salud por la cual está atravesando Santa Cruz. Se ha tardado tanto en declarar emergencia por el tema del dengue que tenemos una situación muy compleja que ha rebasado ya la capacidad que tiene el departamento de Santa Cruz. Este será uno de los tantos efectos que puede generar el tener un gobernador que para firmar tiene que esperar que uno de sus funcionarios o secretarios viaje hasta La Paz y tenga que viajar también hasta Chonchocoro? Será uno de los tantos perjuicios y al final, don Hugo, ¿quién termina siendo el más perjudicado de todo esto? Claro que sí, eh, el tema de coyuntura hoy de la gestión pública pasa por eh, la problemática del dengue, los los temas de salud, donde necesariamente la figura decisional de la máxima autoridad ejecutiva es, debe ser presencial. Eh, estamos viendo los esfuerzos que está haciendo el gobierno del presidente Luis Arce en instalar os, hospitales, campamentos, eh, eh, generar toda una coordinación entre autoridades para poder eh, a aplicar medidas inmediatas en la, en la prevención, en la solución de estos problemas de salud. Pero como estos problemas, hay otros que tienen que ver con infraestructuras públicas, eh, con embates climáticos, eh, con eh, eh, problemas de inundaciones, sequías, que necesariamente implican la necesidad de tener a la autoridad máxima del nivel departamental eh, eh, eh, consustanciado y en coordinación en decisión de estos temas, pero eh, estar privado de libertad, estar ajeno a la posibilidad de ejercer la función de el, la ejecución del POA, del presupuesto, etcétera, eh, obviamente que no es nada responsable y vamos a ver, como dije, las consecuencias de una eh, eh, mala administración, deficiente administración, que seguramente va a afectar a los ciudadanos tarde o temprano. El cierre de esta entrevista, por favor, eh, ¿habrá alguna relación? Si bien son temas diferentes, ayer lo escuchábamos al ex eh, cívico Rómulo Calvo a hablar de un plazo, lanzar una amenaza al gobierno nacional de un revocatorio si es que no lanza un decreto de amnistía en nuestro país, todo tendrá relación y estará aislado más allá de ser temas diferentes, don Hugo Bueno, todavía hay algunos interesados en Santa Cruz, eh, cada vez son menos, pero eh, sí, digamos, tienen un interés de gestionar mediante algunas narrativas, algunas consignas la confrontación, la desestabilización eh, hay un recambio dirigencial en Santa Cruz eh, hay nuevas autoridades en el ámbito empresarial agropecuario, incluso del comité cívico pero eh, la, la, el comité cívico o la directiva saliente, el señor Rómulo Calvo ha estado caracterizado por eh, estas formas de gestionar el conflicto, la confrontación eh, todos en el ambiente político en Santa Cruz saben que no va a existir ninguna eh, ley o decreto de amnistía eh, sobre eh, los detenidos, los procesados por los hechos de, eh, eh, eh, ocurridos el año 2019 en el golpe de estado en Bolivia, además que hay hechos de corrupción pública que se investigan eh, el ambiente político de la oposición incluso es consciente de que este es un tema eh, que no va a, da, no va a dar eh, lugar el gobierno del presidente Luis Arce porque tiene también un mandato que, eh, que, que habla de memoria, verdad y justicia. Ayer lo ha dicho de manera clara y contundente la ministra Marianela Prada. Y este es un tema que está cerrado. Eh, por lo tanto, eh, eh, más allá eh, de las declaraciones, de las amenazas, los ultimátums, es un tema que... Eh, no va a tener ningún tipo de eh, consecuencia y respuesta porque tampoco, tampoco hay posibilidad alguna, material, eh, de procedimiento eh, o formal de proceder a una revocatoria de mandato del presidente Luis Arce. La complejidad de preparar esto eh, sobrepasa las expectativas que puedan tener eh, la directiva saliente del comité cívico. Eh, no solamente no formal, sino en el fondo, la votación del presidente Luis Arce eh, eh, es eh, de más del 55%, lo cual reduce cualquier posibilidad de eh, revocar a esta autoridad. En todo caso, eh, más es una consigna, una narrativa, para eh, todavía eh, mantener eh, eh, vivo eh, una, una gestión de confrontación que ha sido la regla. La excepción es que las eh, nuevas dirigencias del de, Comité Cívico asuman con mayor responsabilidad ciertas derrotas que ya han tenido en diferentes escenarios de la interpelación al gobierno nacional. El, la, el, el censo, la detención por el caso golpe de estado del gobernador Camacho eh, han demostrado de que... Eh, eh, en, en Santa Cruz, al menos los cívicos, eh, han tenido derrotas porque desde los cabildos no se gobierna y estos cabildos, así llamados, han tenido preguntas que eh, en definitiva ninguna, ninguna se ha cumplido y tampoco se va a cumplir. Entonces, es sí. muy difícil que estas narrativas y consignas puedan sobreponerse a la realidad. La realidad es que Santa Cruz tiene que dejar atrás eh, estas formas extremas de gestionar eh, eh, una, una confrontación y conflictividad con el gobierno. Y claro, ayer el vocero también decía que lo que se está buscando con este pedido de amnistía es impunidad. Pero inmediatamente y hace horas nada más, ayer ya cerrando la jornada, también el alcalde de La Paz se ha pronunciado pidiendo amnistía o apoyando una amnistía en nuestro país. ¿A qué eh, se deberá este apoyo del alcalde Iván Arias a este pedido de amnistía? Bueno, el alcalde Iván Arias ha sido parte del gobierno de facto de la señora Áñez. Eh, entiendo yo que tiene procesos judiciales pendientes y eh, en alguna medida, eh, algunas declaraciones del alcalde Arias han tenido sintonía con la narrativa y la consigna también que se ha manejado desde Santa Cruz, no en todos los casos, pero creo de que esta, este pedido de amnistía eh, eh, no corresponde, no hay presos políticos, hay políticos que sí están presos por hechos de corrupción pública, por incumplimiento de deberes, por violaciones de los derechos humanos, y seguramente algunos de estos eh, políticos, que están procesados por la justicia, eh, son correligionarios del de, eh, alcalde Iván Arias o han sido parte, eh, colegas, ex-colegas del eh, el, el, el alcalde Iván Arias, otrora ministro de Obras Públicas del gobierno de facto de la señora Aña. Don Hugo, quiero agradecerle por estos minutos con Abia Ayala y estaremos eh, ampliando, por supuesto, este tema que aún hay que definir que, si bien usted lo dice, la correlación que tiene en los partidos en Santa Cruz, eh, ya hace pensar que lo que va a venir en adelante es que se mantenga esta misma situación. De un departamento, el más grande que tenemos en el país, sea ha gobernado por Luis Fernando Camacho desde un penal de máxima seguridad, como es el de Chonchocoro. Muy amable por estos minutos, Don Hugo. Un abrazo. Gracias, Milton, por la oportunidad. Buenos días. Gracias, ha estado con nosotros el exministro Hugo Siles haciendo referencia a la situación que se está viviendo en este momento en Santa Cruz y la determinación que ha asumido la Sala eh, Constitucional Tercera que le ha pasado la responsabilidad a la Asamblea Legislativa Departamental de definir e interpretar el Estatuto Autonómico en su artículo 25 que habla de eh, ausencia de la máxima autoridad. ¿Qué debe pasar en este caso? En las próximas horas seguramente desde Santa Cruz se conocerá la posición y qué interpretación, cómo verán el tema de ausencia, cómo podrán interpretar la palabra ausencia para los fines políticos que tenga la fuerza mayoritaria de Creemos Allá en Santa Cruz.